Les voy a enseñar otro girasol, este es para, poner tu, para la cocina, es para poner tus secadores, lo que quieras poner, lo que quieras adornar en tu cocina. ¿No? Esto es lo que les voy a enseñar, el día de hoy va a ser puros girasoles, a mí me encantan los girasoles, por eso he querido hacer esta clase. Y lo tercero le voy a enseñar a hacer esta flor bella, esta flor hermosa que también es girasol de los cuales ustedes pueden adornar su cocina o los sitios que ustedes deseen. ¿No amigas? Entonces a mí me encantan los girasoles y es por ese motivo que he querido, he querido trabajar y enseñarles. Este, estos bonitos proyectos para unos DVD viejos, DVD, CD, no sé cómo los llaman en sus países, no yo tengo de, de hace tiempo cuando mis clases, todavía no había internet como ahora con una facilidad, ahora contamos con un centro de capacitación virtual donde enseñamos todos todos nuestros cursos, muñequería, infinidad ¿no? de manualidades. bueno antiguamente para poder ayudar a mis clientitas ¿no? yo todas las clases se las grababa en DVD y así les podía mandar a cualquier parte del mundo a veces ellas no tenían internet o su internet era muy lento entonces de esa manera yo les enviaba antiguamente nuestro logo era este ahora tenemos otro logo como ustedes habrán visto entonces eso es lo que les vamos a necesitar otra cosa que vamos a necesitar es este sujetador que lo pueden encontrar en cualquier mercería o tienda donde venden manualidades ¿no? Eh, también este, le dicen asas para carteras, que hacen carteras ¿no? y le ponen estas asas, estoy aquí también lo hemos borrado y para las flores, para las flores, para los tallos sencillamente unos alambres unos alambres ¿no? que ustedes puedan encontrar, yo en este momento tengo este alambre también este, ponemos los alambres de cables eléctricos, esas cosas que solemos tener en casa. Esto es lo que hemos. Ahí debajo de nuestro tutorial, le vamos a poner los... Le vamos a llevar a nuestro Facebook donde van a estar nuestros moldes. Los moldes que vamos a utilizar sencillamente son círculos. Círculos de 10, 12, 14 y 16 centímetros. Ya saben ustedes, círculos de 10, 12, 16 centímetros. Y para forrar el DVD es un círculo de 20, 22 centímetros. Un círculo de 22 centímetros, amigas. Entonces, es muy fácil realizarlo es muy fácil y muy bonito para realizarlos entonces vamos a empezar vamos a empezar con la vamos a empezar amigas lindas vamos a empezar nosotros aquí tenemos vamos a empezar sé que había cortado el círculo o de repente por ahí se quedó entonces voy a cortar sencillamente miren ustedes la tela que yo he utilizado para esto la tela que yo he utilizado para esto normalmente para hacer las flores Normalmente para hacer las flores utilizo. Aquí en el Perú se llama raso. No quiere cortar. He utilizado, esta es una tela de forro. Esta es la tela raso, miren ustedes, miren ustedes que tiene un brillo especial, un brillo muy muy especial tiene esta tela raso, ¿no? pero no encuentro, entonces miren ustedes para hacer esto lo único que vamos a tener que hacer es forrar el DVD, ¿no? forrarlo para que no se vea. Entonces, ¿cómo lo forramos? Sencillamente vamos a agarrar, vamos a buscar una aguja, vamos a buscar una agujita. A mí me encantan los... Otra cosa también que vamos a utilizar es cintas, amigas. Las cintas que ustedes tengan en casa. Yo, en este momento, no se encuentran muchas cosas, ¿no? Son cosas que tengo en casa, que siempre me gusta comprar para hacer diferentes manualidades. Entonces, tengo esta, ¿no? Esta es la que voy a utilizar. A ver, sencillamente agarramos nuestro hilo. nuestro hilo Lo jalan, lo jalan, lo jalan. ¿Ven ustedes? Ahora sí. Y agarra silicona. Acá yo tengo silicona líquida. Pueden ustedes hacerle silicona en barra, silicona... Como los encuentren ustedes en su sitio, en su país. A mí, esta silicona líquida me ha facilitado la vida. Porque así ya no me quemo los dedos. ¿No? Se demora un poquito más en pegar. Miren ustedes. Sencillamente le ponen buena cantidad de silicona alrededor ¿no? buena cantidad de silicona y alrededor también ¿no? Buen, buena cantidad de silicona ustedes sin miedo no se preocupen cómo va a quedar porque esto de aquí se va a tapar con la flor entonces sencillamente ustedes jalan, vuelven a jalar vuelven a jalar bien, acomodan bien y con sus deditos miren ustedes con sus deditos sencillamente van aplastando con sus deditos no esto va a quedar en medio un pedacito no si ustedes quieren le agregan un centímetro medio centímetro más y para que quede todo pero eso no, no importa no Miren ustedes, sencillamente, lo jalan, lo jalan bien. Eso sí, el hilo que yo estoy usando, el hilo que yo estoy usando es un hilo de coser jean. Es un hilo grueso, los cuales uno puede jalar y este hilo no se va a romper. Ese es un detalle, amigas lindas. Como les digo, los moldes, todo eso, se los voy a pasar debajo del tutorial que les va a llevar a nuestra página de Facebook, para que ustedes puedan descargar los moldes. Esto, el primero que vamos a hacer, les dije, el sujetador de cortina. Ustedes, la cinta que tengan en casa, si es que no tienen cinta, ustedes mismos pueden hacer con esto, con la misma tela pueden hacer una cinta. Y el tamaño es de acuerdo a su cortina, la cortina que van a hacer. Por ejemplo, nosotros en esta oportunidad le pusimos 60 centímetros. Voy a ver. Le pusimos 60 centímetros porque queremos. Le pusimos un poquito más, creo. A ver, vamos a ver. Le pusimos 80 centímetros nosotros, miren ustedes, le pusimos 80 centímetros, ¿no? Miren ustedes, aquí le pusimos 80 centímetros, sencillamente voy a cortar, voy a medir la amarilla no Entonces, amigas, sobre esto es lo que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a hacer... Vamos a hacer... Nuestra... Vamos a hacer... Nuestro... nuestra hoja ¿Cómo hacemos la hoja sencillamente hacemos la hoja que vamos a hacer abajo hacemos un círculo de 14 centímetros ¿no? un círculo de 14 centímetros para la de abajo y para la de encima un círculo de 12 centímetros entonces sencillamente hacemos esto volteamos la hoja ¿no? o sea el círculo lo doblamos en dos y después lo doblamos en 4 sencillamente así miren y sobre esto sobre esto es lo que vamos a hacer yo lo estoy haciendo con doble hilo y una buena cantidad porque acá tengo que poner todos miren ustedes sencillamente paso por debajo y vuelvo a pasar Vuelvo a pasar para poder asegurar, ¿no? para que al momento de jalar no se me corra. Y sencillamente hago esto, amigas lindas. El punto más sencillo del mundo. Miren ustedes. Voy a poner esto para acá para que se pueda ver bien. Miren ustedes. Betty mi Betty Boo que me acompaña en todas mis clases, me encanta la Betty Boo así como las los girasoles que son mis flores favoritas miren ustedes, sencillamente hago esto y termino hasta el final hasta el final miren ustedes hasta el final jalo jalo un poquito nada más y así vamos formando la hoja entonces acá ya tengo todas las hojitas listas acá ya tengo todas las hojitas listas ¿No? sencillamente tengo la pueden hacer de 8 o de 10 yo la he hecho de 10 porque me gusta que esté bien frondosa las hojitas no me gusta entonces sencillamente una vez que terminamos de poner 2 4 6 8 10 sencillamente lo jalamos sencillamente lo jalamos miren ustedes? sencillamente lo jalamos Así. aquí una vez que lo acomodamos acá ya y sabemos cómo va, va a ir nuestra hoja sencillamente cerramos cerramos miren ustedes, sencillamente cerramos, cerramos aquí, recuerden que tienen que antes de cerrar tienen que formar la hoja donde ustedes van a ponerlo en este caso nosotros estamos usando un dvd el dvd mide 12 centímetros de diámetro ¿no? entonces por lo tanto ya hemos medido Miren ustedes, ya hemos acomodado nosotros, hemos acomodado bien nuestras hojitas. Y vamos a poner todo acá alrededor. sencillamente con los deditos los van poniendo si no tienen mucha tela lo pueden hacer solamente de uno pero como les digo a mí me gusta que que tengan bastantes hojitas y me gusta que esté más bonito yo lo veo más bonito pero si ustedes aquí nomás lo pueden cerrar no Y no tienen mucha tela sencillamente van con los deditos lo van ajustando bien para que se pegue bien la silicona y lo dejan a un lado recuerden que la silicona líquida se demora un poquito más entonces ahora lo que le vamos a poner es los de 12 centímetros. Vamos a buscar dónde está el límite. A darlos acá no sé mucho de telas no sé mucho de esas cosas. El, el silicón líquido siempre lo tenemos que estar limpiando para que nos, nos ayude. ¿No? Miren ustedes, entonces le volvemos, le volvemos a echar, miramos cuál es el derecho, cuál es el revés. Le volvemos a echar todo alrededor, todo, todo alrededor. Le digo yo a muchas de mis alumnas A veces cuando me dicen profesora Extraño mis clases Extraño mis clases presenciales Extraño ir donde usted Extraño conversar con las otras compañeras Extraño poder salir Entonces yo les digo Miren, nuestra salud es importante Si no hay salud no hay nada Entonces Tengamos paciencia, tengamos paciencia, estemos en casa, cuidemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tengo mucha, muchos amigos, familia incluso, que se ha ido y no les hemos podido despedir. Qué horrible, qué triste es eso, ¿no? Pero a la vez agradezco que muchas de mis familias están bien, que nosotros también estamos bien que tenemos cosas que hacer entonces me siento bendecida y agradezco a Dios por eso amiguitas preciosas como les digo, busquen en su casita busquen en casa todas las telitas que tengan no importa de repente si no tienes amarillo si no tienes esta oh. miren qué bonita que va quedando la flor Mientras tanto nosotros vamos a hacer, a ver dónde dejamos, vamos a hacer el centro. Para ello vamos a utilizar... Ustedes miren, hacen lo mismo. La costura es la misma. Igual hacemos nuestro pequeño atraque para que no se vaya a salir. Se me enredó el hilo. Ya listo. Si quieren, le dan un segundo atraque para asegurarse bien de que no se. Entonces, acá. Sencillamente ustedes, es como si estuvieran hilvanando. Y le vamos a poner napa o algodón siliconado o cualquier tipo de algodón que ustedes tengan. No sé cómo los llaman allí... En sus países, en sus lugares, acá le decimos napa siliconada, ¿no? Antialérgica. Sencillamente ustedes rellenan con, las dos, con, con los dos dedos. ¿Ven ustedes? Acá tienen que medir. Miren ustedes, esto es lo que va a cerrar este círculo. Y con esto vamos a terminar esta belleza entonces. Uh, silicón. Le echo silicón alrededor. silicona acá también un poquito silicona le echo a la flor al medio para que ayude y sencillamente lo acomodo y lo pego miren ustedes sencillamente con mis dedos Sí, nuestra flor pero antes de esto vamos a ponerle unas hojas para lo cual para lo cual vamos limpiar la botella de silicona entonces miren ustedes preciosas sencillamente le van a poner silicón acá silicón y sencillamente abren vamos a empezar por aquí Miren, ustedes abren y lo ponen ahí, cuentan uno, dos, vamos a ver cuántos. Con esto, terminamos esta belleza. Ven, amigas lindas. Acá yo voy a hacer... Sencillamente, al momento que agarro mi cortina, sujeto mi cortina. Y sencillamente, acá le voy a hacer un... un lazo aquí corto corto las puntas corto la punta, corto la otra punta para sus cortinas, recuerden que tienen que hacer dos, igualitos. Acuérdense que uno va a ir en un lugar de la cortina y el otro va a ir en el otro lugar, dos ambos. Entonces, amigas lindas, así queda nuestro nuestro sujetador de cortinas. Miren ustedes qué bonito detalle, qué bonito quedó. Entonces, amigas lindas, no se muevan de aquí de nuestro canal, no se muevan aquí de nuestro tutorial, que inmediatamente empezamos el otro proyecto. Nos vemos en nuestro próximo proyecto, amigas lindas.